Muy buenos días amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Todo eso lo pido por mí y por todos nosotros. Gracias a ustedes porque nos permiten entrar cada mañana a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo durante dos horas de 7 a 9 como cada día, de lunes a viernes, en de mañana, con nuestros compañeros Fulvio, Fulvio y Raquel. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. Me place verte tempranito. <risa> Corresponde a la... la... El saludo. Sí. <risa> Gracias en nombre de todo el equipo de mañana, cada uno de ustedes que nos permiten entrar a sus hogares y compartir todo el contenido de mañana. Gracias a Telenor que nos abraza con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y las ballenas jorobadas. También el canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros.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 y para gran parte de Estados Unidos, en diferido, a través de Canal en el 1014, y para todo el mundo, telenor.com.do, un abrazo grande desde aquí, desde mañana, a cada dominicano que hace honor a su terruño querido, con su trabajo honesto, en otras latitudes del globo terráqueo, de inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo. El informe de la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, nos dice que para el día de hoy el cielo va a estar poco nublado, cielo despejado, hay poca humedad en el aire, por lo tanto, posibilidades de lluvias mínimas. No obstante, los vientos del este-sureste pueden arrastrar algunos campos nubosos para producir lluvias eh, ligeras en lo que es la región nordeste sureste, Cordillera Central y Gran Santo Domingo. Temperaturas agradables. Señores, para todo Estados Unidos se esperan temperaturas y en Canadá por debajo de 40 grados. Se dice que en algunos puntos puede llegar a menos 50 grados. Imagínense el frío no. que habrá en esa zona. Y eso se va despejando y está entrando al Atlántico y esas brisitas llegan por aquí también por lo que se espera temperaturas agradables en nuestro territorio nacional, especialmente las zonas de montaña. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Gracias, Fulvio. De esta manera podemos planificar y advertir con certeza que podemos realizar actividades al aire libre, siempre teniendo las precauciones necesaria, mantenerse al contacto con Onamé para que así de esa forma siempre tener la planificación al día. Gracias Fulvio. Mira Fulvio y amables televidentes, en esta mañana producción nos tiene un reportaje o una especie de levantamiento eh, videográfico de la realidad que vive una comunidad en Hermanas Mirabal por la precaria eh, situación que está sufriendo un centro, los centros educativos que vamos a mencionar de la provincia Hermanas Mirabal. Entre ellos está la escuela de Ranchito de Villatapia y escuela Palmar en Salcedo. Es decir, que dentro de lo que es la comunicación del Ministerio de Educación que se está invirtiendo una cantidad enorme que da para construir y reconstruir un número indeterminado pero muy muy grande de escuelas Navarro anda haciéndose creer que puede ser un líder candidato a la presidencia de la república nosotros reconocemos en Navarro sus virtudes, su condición de funcionario como ha venido durante todo el trayecto desde que fue el primer eh, secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional cuando Roberto Salcedo, pero defin se definió en un momento como contrario porque salió en procura de aliarse a la facción danilista que hoy es que se define que por qué fue que salió de la sindicatura cuando no hubo en ningún momento nada que lo, que lo forzara, simplemente que era una planificación del grupo danilista haciendo obras políticas al interno de su partido, se va del lado de Roberto, se va y ahí empieza a hacer su proselectismo, su, su actividad. Al gobierno de, de Danilo entonces logra ser ministro de la de Relaciones Exteriores, y de ahí pasa al Ministerio de, de Educación hasta la fecha, pero a la vez le han, se, ha, se ha agenciado un proyecto político de él supuestamente, pero sabemos que es uno de los lanzamientos que ahora fue recogido, por eso ustedes no ven a ningún candidato ya haciendo nada. ¿Por qué? Porque se le estaba fraccionando la gente al propio presidente Medina que es el que están tratando de asusar para que haga una reforma constitucional y poderse postular. Entonces, las escuelas, ¿para cuándo? Evidentemente, Francis, que cuando un ministro se lanza a una, a una precandidatura, eso pone en riesgo el uso de esos recursos y también pone en riesgo el tiempo que le debe dedicar al ministerio. Y hoy tenemos estas imágenes de la escuela de Ranchito en Villa Tapia que ustedes estuvieron viendo, y también la escuela de Palmar en Salcedo. Esta es. Eh, la de Palmar. La, la de Palmar en Fue Salcedo. Que le, es que le faltó la eh, pella, eh, se le cayó. Sí, en, en esta escuelita, Francis, hay un boleto que ellos estaban vendiendo, hicieron un boleto para vender, para comprar pizarra, porque ni siquiera pizarra tienen. En la era digital, ¿eh? No, no. Que nos tienen lleno de anuncios Más, yo creí más que de 1.700.000 mil millones de pesos en anuncios Yo creí que era que ya no existían la, las <coughs> escuelas con pizarra Vamos y a escuchar. Está, Y ahí está la escuela de Ranchito Vamos a escuchar las declaraciones de la dirigente de ADP en Esa Vilcantara. es escuela básica de Palmar Lo que pasa es que se le cayó la P también al letrero Sí, sí, sí Entonces Francis, tú te imaginas ¿Cómo nos tienen lleno de anuncios en televisión y en radio y por todos lados en las redes de esta revolución digital? Y donde ya se han invertido eh, en todo lo que es educación, Pero para en, una este, revolución, en este 4%, más de 600 mil millones de pesos y todavía están haciendo rifa para comprar escuelas. Eh, nos van a indicar cuál sería la primera, ya, vamos a escuchar. La de Villatapia. Hemos tenido de manera obligatoria que llamar, llamar a un paro hoy a partir de las 12 del mediodía. ¿Con qué motivo llamamos a ese paro? Pues no nos han depositado. Los maestros vamos a pagar mora de los préstamos que tenemos en los bancos. Entonces, si Navarro tiene su problema resuelto, los maestros no. Y no te estamos llamando, y queremos aclararle, Navarro. Si tú no le pagas a esta Regional 07 de San Francisco de Macorís, todas estamos llamando, ya todas en conjunto, estamos llamando a paralización a partir de las 12 de la tarde hoy, de las 12 del mediodía, todos. Y si no pagan hoy mañana no hay labores y si no pagan mañana pasado mañana no hay labores Navarro tú eres el único culpable de las desgracias que pueda pasar en educación y de las desgracias que están pasando en educación Navarro donde escuelas de jornada extendida están tomando agua de la llave Navarro ¿por qué indolencia la que a ti te ha dado? Los humos se te han ido la cabeza de poder está lleno y la humanidad se te ha ido a la porra, Navarro. Bueno, pero si tu problema quieres, bueno, problema tendrá, Navarro. Y te va a ver con una organización fuerte, que no estamos en permitir muchas cosas, Navarro. Sí, nosotros hemos denunciado las condiciones inhumanas de la escuela de Ranchito. Y yo quiero que usted pase para que contate. La escuela con letrina, una de ellas, que hay más, con puerta en el suelo sin cocina, sin comedor en como eh? siempre como siempre no él nada más los directores de distrito, ¿cuál es su misión? decir que todo está bien, aunque la cosa esté mal ¿Miente? pero nosotros, pues claro que sí pues nosotros le, le hablamos con evidencias y el ministro la tiene las evidencias pues claro que sí pues claro que sí. Hacerle un llamado a la sensibilidad, a la sensatez. Navarro, los maestros comen, pagan luz, pagan agua y otras cosas más. Visto En la forma enérgica con que este presidente de la ADP en Villatapia hace la denuncia intima a Navarro directamente de ser el culpable de las precariedades y que hoy nos enteramos que los maestros del Distrito 07 no han recibido el, no han recibido el pago de su salario, lo cual eh, ciertamente generaría costos adicionales de, de, de demoras y en fin, de lo que ellos tengan como compromiso mensual. Hay que destacar tres cosas. Los maestros no han recibido su salario, uh -huh. es una. Las escuelas no han recibido sus fondos okay. para comprar agua, detergente, jabón y atender sus cosas. Y la tercera, Francis, todavía escuela con letrinas. En pleno siglo XXI, donde se le ha entregado educación, más de 600 mil millones de pesos. Eso es sumamente emborroso. Dice mucho de cómo se está administrando los recursos del Estado. Y si vimos ese caso de esa escuelita de ranchito en Villa Tapia, ¿cuál es el caso de la escuela de Palmar en, en Salcedo? ¿Tú sabes lo que es hacer rifa para comprar pizarra? Bueno, en la condición. La que forma producción que... tiene ahí el boleto que ellos están usando, que por favor. Si lo miren el boleto Vamos a ver Se admite el número del boleto Porque está el nombre de la persona sí. Y la persona que facilitó ese boleto No quiso que su nombre apareciera Correcto Eso se está rifando en la escuela de Palmar Un saco de arroz de 25 Profundo para comprar pizarra Para comprar pizarra, señores Ay, Un poto de aceite, Dios eso, mío eso es, una, eso, eso, eso es grave Vamos a escuchar al director de la escuela de Ranchito que tenemos también sus declaraciones, porque hay que contrastar lo que dice el denunciante de la ADP. Cuestión de que se vea que... vamos a ver. Ya he dicho en otras ocasiones que como distrito estamos siempre en la disposición de colaborar en la búsqueda de las soluciones, de las situaciones que se presentan en los centros educativos. Eh, como distrito no hemos recibido hasta ahora en lo que va de este, de este año 2019 quejas sobre la situación del, del desayuno escolar ni del almuerzo. Eh, por el contrario, lo, los reportes que recibimos día tras día y que hemos contratado con nuestra visita a los centros educativos es de que el proceso se va desarrollando de manera normal. Eh, obviamente hay posibilidad de que un día pues la comida no guste tanto, pero es algo natural, sobre todo por la cultura alimentaria que nosotros como dominicanos tenemos y en algunos, algunos platos que están en el menú, pues que no son tradicionales eh, para la manera en la que nosotros nos alimentamos y por eso a veces... Eh, algunos estudiantes pues pueden presentar un poco de resistencia. No son muy agradables el al paladar, el paladar. No, no es que no sean agradables al paladar, es un asunto de tradición a, a la hora de, de comer. Muy bien, con respecto a la escuela de las tres cruces de partido 1, eh, las divisiones, con lonas, las condiciones no están dadas, dicen los, los, los maestros, eh, ¿qué hay de cierto? ¿Qué ha gestionado usted en concreto? Díganme la, la verdad. Sí, nosotros hemos enviado las comunicaciones pertinentes al, al Ministerio de Educación, además hemos estado haciendo los contactos con autoridades locales, tanto de, de, de aquí del municipio de Salcedo, como de la, de la parte de, de la zona de, de allá de Jamao, que es de, de la Junta Distrital de Jamao, para pues, hacer palear un poco la, la situación. Y esperamos en los próximos días estar dando solución a esa, a esa situación. Anterior respuesta, entonces, si en los próximos días esperan darle solución. Sí, las autoridades locales han estado muy receptivas y, y en los próximos días pues estaremos. Sector del distrito de Ensalcedo, pero eh, tenemos también las declaraciones de la directora, directora. De la escuela de Ranchito. De la escuela de Ranchito, ya para tener las tres opiniones. Vamos a ver. Ahí está la escuela de Ranchito, que es más deprimente que la primera. Escuchemos. Este centro funciona en jornada escolar extendida, por lo que no teníamos las condiciones o no las tenemos, pero para que se mantenga la matrícula eh, pasamos a jornada escolar extendida. Pero este centro no cuenta con las condiciones para el personal pasar un día completo aquí porque las condiciones sanitarias son unas letrinas y están en muy malas condiciones. También la planta física del centro presenta muchas dificultades. Tenemos las puertas eh, en muy mal estado en el suelo. Tenemos una alambrada que no nos proporciona la seguridad que necesitamos para el personal, eh, para los niños, personal docente y administrativo. No contamos con una cocina, con un comedor, o sea que las condiciones de este centro son en condiciones muy precarias para eh, el desarrollo de esta jornada. El desayuno llega el país real, eh, es plátano el día que se, que se toca plátano, el día que toca pan con proteína. es. ...eso funciona, que el personal eh, de apoyo es que la, la hace los alimentos, eso funciona más o menos bien bien y lo de la, el almuerzo también tiene una suplidora que esa también la envía a tiempo y la comida llega no prese, no presenta dificultad y si cualquier observación se le hace se corrige eh, en el día a día no es buena, la calidad es buena. bueno es lo que a todos los centros llega porque eso es eh, o sea, eso viene en un menú y lo que llega a los centros y eso pero lo... la calidad de, de procesamiento ¿cómo llega? Ella llega bien cocida eh, como cualquier eh, inconveniente un día, pero se, se le corrige, se corrige final Bueno, nos, le soltamos a las autoridades que este centro sea tomado en cuenta para los arreglos del lugar o la construcción, ya que esta fue una escuela construida por la comunidad eh, con mucho sacrificio y requiere de una eh, rápida intervención porque presenta muchas dificultades en la planta física, en el entorno escolar y esta comunidad merece ser atendida igual que las demás comunidades Fulvio. mira Francis esto me deja a mí estupefacto, porque porque tú tienes un presupuesto, por ejemplo, el presupuesto de este año, del año pasado, fue de 140 mil millones de pesos para educación, ahora lo mismo. Imagínense el 4% de casi eh, mil millones. Bueno, sinceramente, de, de casi billones, billones. Eh, sinceramente, lo que está pasando. Esta escuela lo que tiene es letrina en el siglo XXI, letrina, ¿eh? Imagínense una letrina para todos esos muchachos y una tanda extendida sin contenido, que eso lo grave. Tal vez hay algunos politécnicos que tengan el contenido, pero la mayoría de las tandas extendidas no tienen contenido. Y lo otro, tener que hacer boleto para comprar pizarra, que eso incluye también comprar tiza, eso es caótico, y no tener agua para que los niños puedan beber porque los fondos no llegan a las escuelas, meses que no llegan a las escuelas, para comprar agua, agua, y tienen que estar bebiendo agua sucia. Eso, eso, es, in, eso es insólito, eso simplemente sale, sale de la normalidad. ¿En qué se está invirtiendo todo el dinero de educación? ¿Qué se está haciendo con él? Le deben a los suplidores, le deben a los ingenieros Te voy a, le decir deben que, a todo el mundo te voy a decir Entonces, qué que es lo que están haciendo El día de la visita de, de Leonel Fernández al, A la provincia de Duarte El ministro tenía domingo No sé qué cosa Aquí en el En el Club Esperanza No sé por dónde es Si alguien puede llamar y decirnos, Porque la verdad es que anda en lo suyo El ministro Pero tú tienes unas regionales Que los maestros no han cobrado Tú bueno. tienes la mayoría de las escuelas del país que no le llega el subsidio que debe de llegarle Para comprar los útiles, para mantenerla limpia, para darle agua a los niños No tiene Y tiene también escuelas con sanitario Otras sin sanitario, otras sin nada Tiene escuelas que tienen que estar comprando pizarra Pero señores, simplemente esto sale de, lo, de la realidad y, y tantas cosas que nos dicen a nosotros por los medios de comunicación Educación, Francis, se gasta 1.700.000 pesos todos los días en promoción. Wow, en promoverse. Bueno. Recordarle a los, a los amables televidentes que tienen la forma de contactarnos en el WhatsApp, en el número que aparece ahí en pantalla, y vamos a saludar a Roxibel Serrano, las guaranas. Saludar a todos con ella, saludamos a todos los guaranenses, en esta mañana esperando que todo marche bien por allá. Y a la vez vamos a felicitar a esta dama que está de cumpleaños. Vamos a ver. Ah, bueno, es ella misma, Rocibel Serrano. Muchas felicidades en sus 20 añitos. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Aquí el que termina en, en 3366. Don Victorino, yo estoy de acuerdo, eh, no sé, esto vamos a ver De acuerdo de que pongan cadena perpetua, aunque tengan re, eh, remodelar, que remodelar las cárceles Y a las personas que no están de acuerdo, no piensan cuando una persona mata más de un ser humano Que estas cuatro personas, matan y violan también Gracias señor, tienen un buen programa y los veo todos los días Bueno, gracias eh, William Hernández Dice, buenos días, nos envía una, Béjica González, una comunicación en el Ministerio de Educación por más de 266 millones de pesos en el proyecto Cruzada Nacional por la Lectura. ¡Wow! ¿Cómo va a ser? Lo vamos a abrir para darle seguimiento a esto, William. Gracias por el aporte. Señores, así iniciamos en de mañana. No se muevan porque el contenido apenas inicia. Nos Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y a la verdad es que con esas escuelas cómo están y cómo está la, se está poniendo la cosa, falta de fondos para mantener esas escuelas en condiciones óptimas, tan descendidas sin contenidos, jornadas de lectura con, con cruzada de, de, de robo de los fondos que bueno. estaban destinados para eso, en fin. Señores, según el reporte escuela con letrinas, de, de, escuela de, sin pizarra. Según ah. el reporte de Alicia Ortega, 266, y por boca del ministro dice que hay un funcionario suspendido. Y además <coughs> hay una, un contrato anulado de mil libros. Yo quisiera saber. De 600 millones de pesos. Yo quisiera saber dónde se ha estado realizando esta motivación a la lectura. Antes, antes de empezar, en ya, cambio, mira... Oye, Francio, uh -huh. oye, qué eficiencia. Antes de empezar, ya se estaban robando los fondos. Y óyeme una cosa, yo quisiera saber que, que precisamente pido a Dios por la salud de José Manuel Paulín, de José Manuel, quien ha sido un abanderado de las bibliotecas municipales y biblioteca en San Francisco de Macorís, que está hoy recluido en un centro de salud que esperamos que Dios pase su mano sanadora por él. Señor, y que el ministerio no lo tome a él como estandarte para poder producir una, una verdadera revolución o una verdadera inclinación a la lectura. José Manuel con sus propios recursos familiares de él y de algunos amigos que le han aportado, ha, ha levantado desde cuando, Félix lo recuerdo, levantando esa, esa biblioteca municipal. Porque, óyeme, todos tenemos culpa si vemos deteriorar nuestros pocos eh, espacios para leer. Que casualmente ayer se inauguró la, la biblioteca digital, que ahí pueden ir a hacer sus su, Pero esa su otra cosa, sí, pero la, la, la, es otra cosa. Es la disposición no, no, no, de leer. No, no, espérate. No estoy, diciendo, no estoy criticando la, la, uh -huh. lo que se inauguró ayer. Sino me, esa es otra cosa que iba a decir. Digital. Cuando yo fui regidor, promoví con un proyecto nacional que había promovido, Pelegrín Castillo, de liberar el Internet en este país. ¿Cómo vamos a tener digitalización y gente conectada sin poder pagar el Internet más caro que hay aquí en el país? Y no se da, entonces, porque el que tú compras, con excepción el del Telenor, me han dado muchas respuestas de que el Internet de Telenor es fantástico. Mientras tanto, Fran. Entonces, pero una educación digital, ustedes vieron ahí, y no tenemos definición de una política real donde la brecha digital sea más corta, no como está ahora, apenas un 15%. Lo que, esto es una mentira. Mientras tanto, Francis, apenas un pequeño núcleo está enrolado en esa, en Ay, esa, en esa educación digital y nos hacen ver que es todo. Eso no pasa de ese Pero solamente compensar quiénes estamos <risa> o quiénes tenemos acceso al Internet por las compañías que la secuestran de forma irregular. Ahora, como están usando esos fondos, desde aquí personalmente pido que auditen a Educación. Tanto la, la pasada administración de Baré como esta. Ya. Señores, LR Comercial, ahorra también tu negocio, visita cualquiera de las tiendas. LR Comercial y llévate todos los equipos. Necesitas como este sillón de barbero reclinable, ajustable a la altura y giratoria Además con garantía incluida con todo para tan solo 4000 de inicial Porque solo en el IR comercial se ahorra de verdad verdad. Aprovecha esta y más oferta disponible hasta el 31 de enero El IR comercial donde todo califica Como califica y damos la bienvenida a Vladimir Paula Buenos días Buenos días Vladimir Bueno correspondió dar... Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas tardes, buenos días. Buenos días hermano, ¿Cualquiera, cual, cualquiera se quiere reclinar en ese sillón de LIR comercial. Así mismo es. <risa> eso y, no y, solamente y, para va, eso también para unos rec... <risa> Claro, y, por, y, y, y, y, y, y óyeme, como la oferta que tiene es increíble, apenas por 4 mil pesitos llevártelo. Sí, es ya. un palo, bueno. miren, señor es de inicial. Así mismo es de inicial. Vamos al ámbito internacional inmediatamente. Comenzamos con las noticias. La fiscal, fiscal general de Venezuela pide prohibir a Juan Guaidó o Guaidó salida del país y congelar sus cuentas. Así que Teret William Zap pidió al Tribunal Supremo de Justicia que prohíba la salida del país y congele sus cuentas del jefe del Parlamento y autoproclamado presidente interino. Juan Guaidó Así que vamos a escuchar entonces las declaraciones Del de fiscal general De Venezuela, adelante Hemos llegado acá al TCJ Para solicitar Que se dicten Medidas cautelares Medidas cautelares Que En, el me en medio de la investigación que nosotros Vamos realizando ¿verdad? Contra este ciudadano Permitan en este caso, uno, la prohibición de su salida al país. Dos, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles. Tres, el bloqueo. Está el fiscal de Venezuela al momento de dar la información. Miren, en el ámbito nacional, hombre mata a mujer y luego se suicida en un estacionamiento en Caribe Tour. Así que un hombre le disparó a su pareja y luego se quitó la vida en un, hecho, en un hecho ocurrido en el parqueo subterráneo de una de las estaciones de automóviles, de autobuses de la empresa Caribe Tours. La víctima de feminicidio fue identificada como Ana Isaura Pimentel, quien al ser al momento del hecho, estaba acompañada de una niña de 8 años. ¡Wow! Según el informe ejecutivo de Caribe Tours, el agresor y posterior suicida tenía un año y ocho meses como empleado de la empresa de transporte. Respondía al nombre de Francisco Estrella, de 33 años de edad. Así que, lamentable, ¿eh? Mírenlo ahí. Esto ocurrió en el parqueo subterráneo de la empresa Caribe Tours, por allí en una parada en Santo Domingo. ¡Caramba! Presidente de España pide a la población de Venezuela y Nicaragua mantener lucha por la democracia. Durante la visita que llevó a cabo en la República Dominicana, Pedro Sánchez, presidente de España, se solidarizó con el pueblo venezolano y el nicaragüense. Veamos quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia, no es un socialista, es un Por tanto, los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la internacional socialista. Los socialistas seguimos siendo los que defendemos lo que hay que defender, que son los principios universales que nos dejó la revolución francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, sin dogmatismos señores, ahí está el presidente de España en su visita en República Dominicana miren a propósito de la situación de Venezuela Juan Guaidó dice no teme a persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro vamos a escuchar a Guaidó, adelante por la medida no estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte, muy responsablemente les digo que Nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano. La única respuesta es persecución, represión. Ahí están sus declaraciones. Miren, ya entrando entonces en el ámbito local regional, vienen dos jóvenes apuñaladas en medio de un velatorio aquí en San Francisco de Macorís. Los heridos son Misael Santana y Geuri Pérez Hernández. Este hecho ocurrió en el sector Grullón, aquí en San Francisco.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 lo agarra por el suerte y lo arrincona así para allá tirarle puñalada y cuían. otro andaba conmigo, se desmontó de la pasola a defender a Heuri. Y cuando yo pudieron salir corriendo, yo prendí el motor atrás de ellos. ¿Qué pasa? Yo me caí una cuivita así que había. Ellos creen que nosotros andábamos con ellos, con el muchachito el día del accidente. Yo trabajo los domingos, yo soy seguridad los domingos. Yo estaba allá abajo trabajando. Ustedes murieron un accidente, fue. Él uh -huh. murió de un accidente porque duró un país de aquí en estado intensivo. Okay. Y eso fue lo que pasó, ellos creen que nosotros tengamos que saber de eso, que sabemos de eso. Yeah. Y nosotros lo que explicamos es que no, que no están trabajando. Y ellos decían que Jury andaba, pero Jury no andaba, y que andaba era un primo de ellos no, en un, en un cristón rojo. Bueno. Y decían que era Jury que andaba en un, un cristón rojo, y que no, ahí tiene un, un otro no negro. No tiene que ver nada con la muerte. Nada. La nosotros fuimos a cumplir, sin embargo, ella me dijo que la mamá mía, no vaya para allá, no vaya para allá. Y, y uno... Bueno, señores, ahí está... Desde su lecho en el San Vicente de Paul, ambos resultaron heridos, repito, apuñaladas. Miren señores, apuñaladas también resultó herido un agricultor en Villarriba, en los peinados del municipio de Villarriba. El señor Marino de la Rosa recibió una estocada también. ¿Y cómo ocurrió esto? Escuchemos a Marino. Adelante. No, yo estaba bebiendo y se me anda de discusión, yo me pide el motor y fui a decirle que dejaran eso. Y, y el tipo que estaba más agresivo, me fue arriba con Sante con y me, me cortó. No veo, no veo. Y ya yo estaba cortado, se metía la gente como que no me cortó. ¿Y dónde fue eso entonces? Los peinados. Él salió huyendo, la mía lo anda buscar Bueno, ahí están las declaraciones de ese agricultor que también recibió una estocada. Movimiento Unitario Patria y Soberanía rechaza supuesto plan de golpe de Estado contra el gobierno venezolano. A través de una rueda de prensa, este movimiento aquí en San Francisco de Macorís dio a conocer su posición. Veamos. Eh, hay planes criminales en el sentido de que se viene creando una situación, o sea, una campaña mediática tendente aparentar de que allí hay un vacío de poder para propiciar una agresión militar, que sería una situación catastrófica, que ningún país del mundo le conviene y mucho menos a la República Dominicana. Reconocemos como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro, el cual fue electo por el pueblo venezolano mediante elección efectuada el 20 de mayo del 2018, de acuerdo con lo establecido en las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro cuenta con el apoyo del Consejo Electoral de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, los gobernadores y el pueblo. Ahí está señores, miren en otro orden, reapertura en la sala virtual en la biblioteca municipal aquí en San Francisco Así que en un acto encabezado por el alcalde de esta ciudad quedó reaperturada la biblioteca virtual Ahí están las computadoras, ¿verdad? esto servirá para que los jóvenes, estudiantes, amantes de la lectura puedan ir a esta biblioteca virtual Veamos había una carencia aquí en San Francisco de Macorís de ese recurso que hoy hacemos entrega. Qué bueno contar con ustedes, los directores, los estudiantes, que han sido el soporte de esta biblioteca. Hoy relanzamos esta biblioteca para el uso de la tecnología, para que cada uno de los estudiantes de San Francisco de Macorís de la región encuentre un área donde pueda estudiar, donde pueda expandir su conocimiento, y donde nuestro ayuntamiento siempre estará presente para no dejar que ese recurso desaparezca. Ese recurso es de ustedes. Vamos a cuidarlo y darle mejor uso. Enhorabuena entonces se reapertura esa biblioteca virtual. Qué bueno. Miren, extienden la colocación de malla frente a la UAS Recinto San Francisco. Así que ahí está, el proceso prácticamente está completado. Miren la isla Recuerden que en la primera parte fue donde vemos y ahí está el proceso que ya ha sido prácticamente completado, la colocación de la malla frente a la UAS Recinto San Francisco. Recuerden que esto ha causado descontento por parte de los comerciantes en esa zona, del estudiantado que no quiere asimilar. ...que esa malla ya es una realidad... ...y se ha extendido la colocación de la misma... ...escuchemos a Daniel Canela... ...director de Tránsito Municipal, adelante. Se hizo una primera etapa... ...que abarcaba 50 metros de una malla... ...y que se iba luego a continuar... ...en el presupuesto del año 2019... ...con una segunda etapa... ...en esta ocasión... ...estamos completando los 200 metros de malla... ...que habíamos prometido... ...que se iban a instalar frente a la universidad... El cual tiene diferentes tipos de componentes, que es una malla para evitar que las personas crucen y una trinchera eh, encima de unas pullitas para proteger la malla de que no sean eh, sujetos de actos vandálicos. Es un compromiso de esta alcaldía y de esta gestión de este departamento de tránsito garantizar la fluidez del tránsito en diferentes puntos de la ciudad. Esto es una medida que es en beneficio de la gran mayoría. Ahí está. Así que amplían la colocación de esa malla frente al Aguas Recinto San Francisco. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy la 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo un galón de agua eh, que uno de agua randy, agua randy la, llámenos, Qué bueno, bendiciones, no hay tiempo para más, gracias por haber estado con nosotros, que tengan un feliz resto del día, así iniciamos la mañana, hermanos del alma, regreso con ustedes. Vladi por la información. Muchísimas gracias, Vladi, por estas informaciones que nos ha Adiós dado. Y con esto le damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. <risa> <Oye>. <risa> Buenos días, Raquel. Buenos días. Buenos días. El pelo está como muy brillosito. No Él está contentón. No, está contentón. fue que... Busqué, fue, no. Oye, Hoy es miércoles. Eh, estamos, Ahí. Listo, estamos a mitad de semana, a mitad de eh, ombligo El de ombligo semana. de la semana y también, él hace una Nueva energía, nueva vida una gelatina prestada ah. una, Buenos días a todos Él hace una, una especie de, de pre-can. Ah, ok, no, pero todavía es temprano Eso es el jueves <ríe> ya terminando, la tardecita terminando los trabajos sí. bueno, Buenos días a todos, gracias por estar aquí un poco para romper el hilo Y bueno, sacarle lados o cosas los dominicanos lleva, sí. Tenemos tantos problemas Debemos saber cómo llevamos las cosas. Hoy es día de Santa Martina, así que a todas las que lleven por nombre Martina, que normalmente a las Martas le dicen Martitas y Martina, algunas. Eh, a pero la a las Marta, Martinas, felicidades. felicidades en su día, según la Iglesia Católica. Y por supuesto del ideario de Duarte, dando seguimiento y recordando su mensaje. Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Él lo logró, ahora los seguidores de Duarte son los que le ha, He han hecho, hecho, hecho un ha mal trabajo, la... totalmente. Pero todo, no es tarde, no soy pesimista, no es tarde todavía para nosotros construir cada vez más. Y son una más los buenos que los malos. Claro, una sociedad sí. mejor, así sí. es. Bueno, un bloque de noticias bastante fuerte, amplio. Ahí Estamos viendo la situación de Venezuela, cómo va cambiando cada vez que pasa, o cada minuto que pasa da un giro diferente, algún elemento, un ingrediente nuevo se suma. Ahora la Fiscal General de Venezuela ha, ha prohibido a Guaidó salir del país y, y le ha congelado todas sus cuentas. Esto puede arreciar sobre todo porque Guaidó, a Juan Guaidó ha hecho un anuncio, el pasado, el fin de semana hizo un anuncio de que mañana, hoy, hoy, miércoles, hoy miércoles hay una protesta en Venezuela y el sábado también una mucho más masiva. La de hoy es con el fin de que eh, puedan recibir y, y poner a circular las ayudas internacionales, las ayudas humanitarias. En Venezuela pudiera pasar peor todavía más de lo que están viviendo los venezolanos, derrames de sangre quizás hay que tratar de evitarlo, el Papa ayer lo recordaba y nosotros lo, lo tocamos aquí, el Papa se está poniendo a la disposición para mediar, ser mediador, no está a favor ni de un bando ni del otro, lo que quiere es tratar de que bus los propios venezolanos busquen soluciones a este conflicto y que no haya derramamiento de sangre pero si siguen las cosas como va esto pudiera ser una provocación Bueno. lo de la fiscal, entonces quizás la protesta pudiera salirse de control. Yo le diría que los pasos que estoy viendo y cómo se le está dando a Guaidó, va en un camino ascendente a ser reafirmado la decisión jurídica, porque recuerden que a pesar de que tenemos un movimiento que vimos aquí de San, en San Francisco de Macorís dando el respaldo a, al presidente Maduro, establece que ellos tienen el parlamento. No, no, no. ese Ese... Parlamento que dice estar al lado de Maduro fue el que él formó de forma abdo y de forma inconsulta y como un dictador para contrarrestar el que dirige Guay, eh, eh, Guaidó la que la Asamblea Nacional es decir él creó otra Asamblea con la títere que él tiene que es el apellido Rodríguez que fue ministro de Relaciones Exteriores, que esa se atreve a cualquier cosa. Yo digo que esa es más atrevida de todo lo del sistema de Daisy, Maduro. Daisy, Daisy, Daisy es la más atrevida, porque esa coge todo lo fao que dice Maduro, que, que ella dirija. Mm. Es decir, que en esto hay que ser cuidadoso al referirse, porque estoy viendo. Vuelvo y repito, yo no puedo, es decir, no voy a hacer. Eh, como digo, énfasis en injerencias. Estoy viendo pasos internos, tanto de Guaidó como en lo de Maduro, y los de Maduro se ven cada día más menguantes, menos fortaleza. A este muchacho que ha tomado la decisión, el, eh, eh, siempre me, me confundo el parlamento con el... Con la asamblea. Con la asamblea. Y es que vemos que va progresando como un verdadero mandatario y al parecer en Venezuela hay dos poderes, uno que se ve menguando, vuelvo y repito, se ve, está dando pasos a ciegas como siempre, porque por eso es que Maduro ha fallado en muchas de sus... Bueno, precisamente ayer se nombraron ya embajadores en todos los países que reconocieron a Juan Guaidó y también el secretario de Estados Unidos se reunió con el encargado de comercio de Venezuela, eh, sugerido por Juan Guaidó también, Así porque es. quiere decir que ya ese es un gobierno. Y el objetivo principal de la ruta que está siguiendo en la planificación Juan Guaidó es elecciones libres en Venezuela cuanto antes. El que quiera que aspire. Bien, aquí en República Dominicana, un hombre mata a su mujer y se suicida en un estacionamiento de Caribe Tour. Se trata de Francisco Estrella, de 33 años de edad que ultimó a Ana Isaura Pimentel de un balazo en la cabeza en el, en el soterrado de Caribe Tours, en Santo Domingo. Y lo hizo en presencia de la niña de 8 años. Imagínense los traumas que esta niña va a tener. Y hay dos muertes, siguen los feminicidios. Uno se pregunta cada día qué es lo que está pasando por la cabeza de los hombres dominicanos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde vamos a llegar matando a nuestras parejas, matando a las mujeres y matándonos nosotros mismos? ¿Qué tanta violencia hay que tenemos dentro? ¿Qué tanta cosa que nos enseguecen, que nos atormentan? Ya eso se debe de frenar, ya está bueno para tanto sufrimiento. Y sufrimiento a los más necesitados, a los más vulnerables que son los niños. Otro huérfano que queda con trauma. ¿Qué seguimiento se le va a dar? ¿Cómo responde las autoridades gubernamentales a estos casos? ¿Qué se le dice al pueblo? ¿Dónde está la sociedad de psicología, de psiquiatría? ¿Qué está pasando con nosotros? Bueno, eso bueno, es, es, sí, es un tema muy doloroso, eh, muy frágil en el de República Dominicana, sobre todo por el índice tan alto de feminicidios. Y suicidio, porque el señor Francisco Estrella, muy joven, 33 años, decidió también quitarse la vida. Después que le quitó la vida a Ana y Pimentil. Eh, penoso, y uno se pregunta, ¿eh, ¿hasta cuándo vamos a esperar para buscar otras alternativas de prevención para evitar que sigan muriendo nuestras mujeres? Pareciera ser que es un delito ser mujer o separarse o no querer estar con una persona. Eh, no se han dado muchos casos de este hecho todavía, pero casi todos tienen un parecido muy, muy, muy amplio, muy amplio. Una cuestión de falta de respeto a la dignidad del ser humano, a la propia vida del ser humano, a la diferencia, a permitir que más para adelante podemos hacer vida a cada quien, entonces debemos aceptarnos, debemos ser tolerantes y por supuesto eh, fundamentalmente respetarnos nuestras vidas para respetar las de los otros. ¿Qué está pasando por la cabeza de la gente que entiende que solo quitando la vida, arrancándole la vida sin importar que deje huérfano a sus propios hijos, sin importar el daño tan grande y luego quitárselo a ellos mismos? Es un tema que profundo, difícil, doloroso y que debe llamarnos la atención a todos e involucrarnos a todos. Y en todas las instancias tratarlo, iglesia, escuelas de manera preventiva sobre todo, para evitar y crear conciencia y que las mujeres sobre todo llamen y busquen ayuda cuando vean el primer síntoma de violencia que les manifiestan sus maridos o pareja porque no es que ellos deciden de la noche a la mañana arrancarle la vida, sino que van dejando secuelas de hechos que van llevando a eso, entonces hay que tomar la alerta, la alarma eh, a tiempo para poder ayudar y evitar tantas muertes Bueno, sí, el presidente español visitó el, en una visita de estado uh -huh. a República Dominicana y conjuntamente con el presidente Danilo Medina firman acuerdos ¿sabe que eh, se ve un hombre sobrio, un, no teníamos, es decir, como en otros tiempos, la visita de un mandat, del jefe de, de gobierno de España, porque ustedes saben que hay un principado, una, uh -huh. hay un reinado, y que España siempre ha sido parte eh, fundamental en el desarrollo de, de nuestros pueblos, y ahí vamos. Qué bueno que se estén ampliando las relaciones con España. Hay relaciones comerciales Tenemos, tenemos que mucho se van Dominicano ampliando allá. y también de energía limpia. Es importante que es fundamental para, porque España ha avanzado mucho en sí. energía limpia. Obviamente que es, contrasta con lo que aquí se está haciendo, con una punta catalina que va a ser uno de los de los focos de contaminación más grande que podrá tener el Caribe. 20 kilómetros la la redonda, a los agricultores que se vayan despidiendo. Entonces, no se midió nada de eso, simplemente era imponer un, una base comercial para quienes le ofertaron las tierras, que no son los propietarios, pero los vichinis serán los dueños de la punta catalina. Bueno, enhorabuena a los acuerdos con nuestro hermano país de España, donde tenemos cientos y cientos de eh, dominicanos haciendo vidas allá y brindando lo mejor que es de ser dominicano en otro orden, orden local aquí una noticia sobre todo que desde que la vi la leí bueno me preocupó eh, esto es un pleito ya viejo entre la señora vicealcaldesa y el alcalde de San Francisco de Macorís cuál al día fue y Mercedes ahora? Osorio en el día de ayer fue inaugurada la biblioteca digital y de nombre de Ilma Contreras reaperturada por la parte digital ya más, más tecnología y bueno y otros recursos. Eh, tengo entendido que ella se impuso para poder cortar la cinta, porque ni eso la querían dejar, siendo ella, el área de ella, de la vicealcaldesa, la que gestionó todos los recursos para esa mm, reapertura. Ella lo gestionó los recursos, según lo cuentan su cuenta de Facebook también. Eh, a través de la Asociación de ahorros y Préstamos, el Grupo Ramos y Móvil Soluciones. Le dieron el apoyo para eh, equiparla, mejorarla de manera virtual esta biblioteca. Eh, pidió que quería expresarle, pero no le dejaron hablar. Yo no entiendo qué es lo que pasa, porque qué se le quitaba al alcalde de que él hablara y que permitiera la, a la vicealcaldesa también, si fue ella que lo gestionó todo. Señores, tenemos que ser como, como, yo no entiendo que lo que pasa por la cabeza de mucha bueno. gente, eh, tener tener como sentido común, porque no, no es posible que Francia si gestione recursos, para un, poniendo un ejemplo para una obra, y luego que ni siquiera se le agradezca la gestión. O que se le permita bueno, hablar en el acto O que se le permita hablar en el para acto Para mí imagínate, fíjate no, una cosa Yo creo que se cre crean ruidos que busque, innecesarios que busque. Esto es un ruido que ellos crearon pero fue innecesario El alcalde la debió dejar que ella hablara Miren, se pueden buscar En los archivos del ayuntamiento Que hay una propuesta Hecha por este servidor En razón de lo que fue Declarar San Francisco Wi-Fi Y se logró Indotel nos colocó todo un sistema. ¿Qué pasó? Que ese sistema colapsó por la falta de previsión de la misma alcaldía en ese entonces, porque no le daba seguimiento. Pero también teníamos un inconveniente, que muchas veces los estudiantes se conectaban, tú podías estar en el parque, en la zona de la catedral y todo. ¿Usted sabe qué había? Las bancas de apuestas de esta zona estaban conectadas de... de, de del wifi del ayuntamiento y de recargaban por supuesto obviamente es que no hay planificación ahora qué bueno que se haya hecho esto porque no creo que la ¿Un parte gratuito la, la parte de, de, de la vicealcaldesa con referencia al alcalde el alcalde es no el recalde. alcalde no puede verse en ningún modo eh, minimizar por la vicealcaldesa la vicealcaldesa no, tampoco nada. puede suplantar al alcalde pero no podían hablar pero, se ver, se de, en estos tiempos hubiese sido más saludable que el alcalde con una visión más eh, temprana pudiera verse esa cofradía de gestión que es la de él y una vicealcaldesa accionando una gestión para restablecer un centro que existió ahí, pero no tuvimos la capacidad de sostenerlo. Y eso es lo malo, porque tenemos que gastar tres veces lo mismo. Y ahí hay pasa? un costo, aunque es un aporte por instituciones privadas, uh -huh. esta vez, pero ya eso es responsabilidad de esta alcaldía, estén bravitos el alcalde y la vicealcaldesa, uh -huh. de sostenerlo y vigilarlo, porque se roban los modes, como pasó en la otra, las memorias se las robaron, incluido empleados de ahí mismo, cuando eran empleados. Ay, el... Pero se robaron la que estaba en el parque Juan de Dios, Ventura, Simón bueno, Y no. eso lo denuncié yo No había cámara de vigilancia ni seguridad No, pero que se sabía quién fue Porque dijeron los nombres Y no hubo sanción Así no, no. Bueno, en el barzano escribe José Rosely Ros Acosta Rosely nos da los buenos días Dice que José Manuel Acosta Es mi primo ¿Y dónde es que está ingresado? Bueno, yo eh, la verdad que no tengo precisión, pero sí sé. Y ya vi de su esposa que puso en el Facebook pidiendo a Dios. Y yo digo, por eso fue que dije que pedí a Dios que pase su mano sanadora. Ya lo ha hecho antes. Bueno, el siguiente mensaje. Y ya lo creo que lo puede hacer de nuevo otra vez. Muy bien. Víctor Vimaldi manda esta foto, dice que su amada hija. Gabriela Saliné está de cumpleaños, cumple su 15 abril, muchas felicidades. así que muchas felicidades para esa princesa que Dios la bendiga de parte de su familia y de todo el equipo de mañana, nos toca una breve pausa señores, retornamos con más aquí en De Mañana, Quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Gracias, a doña Felicia, que nos trajo el cafecito riquísimo, sí, pues... caliente. Yo les recuerdo que ahorra también en tu negocio. Visita cualquiera de las tiendas L.I.R. Comercial y llévate todos los equipos que necesitas, como este sillón que están viendo en pantalla, reclinable, un sillón de barbero ajustable a la altura y giratorio. Además, con garantía incluida, con tan solo cuatro mil pesitos de inicial porque solo en LIR Comercial se ahorra de verdad, verdad. Aprovecha estas y más ofertas disponibles hasta el 31 de enero en todas las tiendas LIR Comercial, donde todos califican. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, las mejores marcas del mundo en lentes, profesionales, nacionales, internacionales. Cristales de primerísima calidad, monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. Tú tienes también atenciones especiales en óptica máxima visión y por qué no decir también análisis de la vista gratis. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 8095887675. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que no debe salir de las Guaranas porque ya todo lo encuentra en un mismo lugar. Un supermercado por departamentos repleto y ahora con las grandes ofertas que desde diciembre y todavía parte del nuevo año 2019 trae con una C. Por cada 500 pesos de compra usted participa de fines de semana, crucero y miles de pesos en premios. Así también usted puede pagar con tarjeta Solidaridad y además participar de la gran campaña Ecobolsa para evitar o reducir el consumo de plástico. Supermercado Almanza, calle principal 34 a Las Guaranas, tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanza. Recordarles que yo he visto de Adasa Elements, Adasa Elements acá en San Francisco de Macorís y en Santo Domingo. Aquí estamos en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Este es uno de los hermosísimos vestidos que he modelado para este programa de la tienda de vestidos Adasa Elements. Nos puedes llamar o escribir un WhatsApp al 809-809. 841-9955, en Santo Domingo, 809-952-2150. Entrega a domicilio y servicio de una vez inmediatamente. Así que nos visitas también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, también estamos ahí y podrá ver algunas de las muestras, por supuesto, de nuestro vestido. Para cada ocasión lo tenemos todos, así que búscalo en Adasa Elements. Visítanos o llámanos al 809-841-9955. La verdad que te queda muy bien ese vestido. Muchas gracias. Y este es el momento de Fulvio Ureña. Claro que sí. Adelante, hermano Fulvio, con su tema central. De mañana. Gracias, eh, Raquel. Gracias, Francis. Buen provecho. Saludos. Gracias, Salud. gracias. Hoy quiero compartir un tema con ustedes que lo he titulado Un decreto que nos desnuda. Y antes de entrar en este desglose de tema, yo quiero que producción me ponga, por favor, las declaraciones de Danilo Medina y los deportados. Vuelvo con el tema, porque es necesario que nosotros nos pongamos a tono con lo que está pasando en materia de seguridad en República Dominicana y algunas eh, sugerencias que hizo eh, Luis Abinader como candidato de la oposición. Eh, vamos a ver a, las declaraciones de Danilo Medina y los deportados. En la República Dominicana tenemos también un grave problema, y es que todas las semanas estamos recibiendo decenas de delincuentes que vienen de los Estados Unidos. No, pasan, no pasa una semana sin que nos manden un avión lleno de, de, de ex convictos, de, de personas que han sido condenadas en los Estados Unidos por droga, por asesinatos, por sicariatos, por, por, por violaciones, por todo, y están aquí en la República Dominicana. Y no tenemos un, pro, un programa de inserción laboral de todas esas personas que vienen al país y que puedan reencauzar su vida. ¿Y, y, lo, y lo que conocen es el delito. ¿Y qué va, ¿Cómo ¿cómo va a hacer el gobierno esto, Presidenta, porque eh, ¿cómo, ¿cómo ¿Qué ¿cómo ¿todó? gobierno qué va a hacer? el gobierno? Bueno, ese es un problema de la sociedad dominicana que tenemos que ver qué hacemos con esa cantidad de dominicanos que nos están mandando todas las semanas de los Estados Unidos. Aquí llegan aviones completo de delincuentes, hasta 80 delincuentes en un solo vuelo nos están llegando por semana a la República Dominicana y entonces nosotros tenemos que aprender a combatir ese nuevo tipo de delitos que vienen importados de los Estados Unidos, eso nos está afectando también. Esto señores, esto refleja que no hay plan, no hay un plan. ¿eh? Pero mira como Taquirino aquí actuando como si fuera un gran señor. No hay plan, Francis Raquel, no hay plan. Oye, ¿ves algo que entre, entre la conversación del presidente Quirino se está desarrollando la noticia sí. en este país? Y resulta que se gastaron grandes sumas de dineros Ay. para que el PNUD y la sociedad civil hicieran un estudio referente a la delincuencia, referente a la inseguridad y se monitoreara los barrios que eran más vulnerables a esto, los sectores geográficos. Y esto dio una serie de informaciones sumamente interesantes, que hasta la parte privada lo estaba buscando. Y de pronto, callaron, guardaron en caja fuerte los resultados y la continuidad de este programa para atacar este flagelo de la inseguridad y de la criminalidad en República Dominicana. Y antes de ayer se despacha el presidente otra vez con un decreto, el 47-19. Este decreto, que, que nos desnuda más todavía, dispone la formación de una comisión integrada por 12 instituciones bajo coordinación del Ministerio de Turismo. Las instituciones que tienen que conformar esta comisión son turismo, defensa, policía, salud, medio ambiente, armada, cuerpo especializado, 911, COE, eh, Intran y aduanas. ¿Qué va a hacer esta comisión? Ustedes saben que nuestro país está señalado como un país turístico, está orientado hacia allá, esta economía de servicio. Y para eso tenemos que dar una buena imagen y también realidades, tanto interna como en el exterior. La imagen que damos, a raíz, a, a sazón de lo que eh, informó ayer eh, eh, este estudio que se hace a nivel mundial, de 162 países somos el país número 30 en asunto de corrupción. Esa es la imagen que damos, ¿verdad? Entonces, se forma esto, por tanta delincuencia y inseguridad que hay, este decreto 4719 que nos desnuda. Todas estas instituciones tienen que trabajar. Se le instruye realizar un diagnóstico de los desafíos en materia de seguridad turística, es decir, que no lo hay. Elaborar un informe con una propuesta de estrategia para fortalecer seguridad en los destinos y polos turísticos del país, es decir, que solamente la población dominicana es aquella que está en polos turísticos, en destinos turísticos del país, llámesele la romana, punta cana, bávaro, Puerto Plata, eh, Samaná y, y la parte turística que tenemos identificada. Así que se identifica sí, como sí. un país aparte, la, sí. eh, Punta Cana, dice. Eh, el eh, mapa dice Punta Cana. Solamente se va a elaborar ese informe sobre eso, se va a hacer propuestas y estrategias no, no, sobre no, no, eso para fortalecer la seguridad y de los destinos en esos polos. Y Puerto Plata. Tercero, y el informe deberá ser entregado en un plazo de tres meses, 90 días. Y en él se van a establecer mecanismos y políticas de seguridad. Es decir, que tampoco hay un plan para la parte turística del país. Y se hace una comisión, imagínense ustedes cómo son las comisiones por decreto 47 y 19, que se reúnan todas estas instituciones y en tres meses entonces eh, den ese informe. Y después que den ese informe y esa propuesta, que el Ejecutivo le evalúe, entonces tomar la medida del lugar para dar planes de seguridad. Ahí es que cabe un refrán que dice, si así es que andamos, andamos mal. A raíz de tanta inseguridad que hay en nuestro país, que ya la reconoce todo el mundo, que primero era percepción, que primero era que no, que no era así. y El mismo presidente que la encontró en 25 y que está en 14, está en 15. El deseo de ponerle en cero, ok, bien, ya hay, ya nosotros sabemos que estamos con las casas llenas de hierro, llenas de barrotes, ya sabemos que no podemos salir de, de noche, inclusive en Baní, el obispo de Baní se atrevió a sugerir en una reunión un toque de queda especial durante la noche para que no hayan pobladores Haciendo vida nocturna. Oigan eso. Un toque de queda. Aprobado. Bueno, estamos viviendo como si estuviésemos en un toque de queda parcial. En un estado, en un estado de sitio. En un estado de sitio. Usted no puede salir a, a hacer vida nocturna prácticamente. El, el porciento que lo hace es muy reducido y muy valiente. Y en la casa eh, es una cárcel lo que uno tiene allí. Con alarma con cámaras, con hierros, con, con todo lo demás. Seguridad privada que hay que pagar, en fin, esa es la situación. Y, y, y, en, y en medio de todo esto, tenemos nosotros un Ejecutivo que no, que no recuerda, porque desde que llega a Santo Domingo se le olvida todo, no recuerda que estamos en un país con inseguridad ciudadana por encima de muchísimos otros países. Y ahí están los actos de delincuencia. Y desde el 2005 al 2018 tenemos más de 31 mil muertos en las calles. De violencia. Apenas este año que pasó fueron tres mil y pico. dos mil y pico, perdón. Y eso, y eso es sumamente bochornoso. Eso es asqueroso que nos estemos consumiendo y que a nuestros jóvenes se les esté acabando y que no haya oportunidad para nadie y que nuestros jóvenes no tengan a dónde acudir, y, y que esta sea la propuesta del Ejecutivo, y que estas sean las iniciativas. Cientos de planes, decenas de planes, se han hecho en la Policía, en la Armada, en diferentes lugares, y que no ha resuelto ninguno de los casos, porque no va a la parte coyuntural que debe de ir. Mientras tanto estamos en un país con una inseguridad de las más altas de América, Mientras tanto estamos en un país con unos índices de criminalidad más altos de las Américas. Andamos parejito con México si nosotros correlacionamos la población de allá y la población de aquí. Y muchísimos casos sin declarar, cuatro que acribillan en guerra y no hay explicaciones de eso, no se sabe. El asunto de, de, del buche en, en, en Baní tampoco. No hay ni siquiera una señal clara de la investigación que hizo la policía. Buche desde la cárcel está operando no con normalidad. Y ahora desde la cárcel operando con normalidad. Y dice el senador que Buche, ahí mismo en la cárcel... Tomó y secuestró a una persona y le pidió a la familia que le envíen pesos. Y la amajó a golpe. O sea, y luego chantayó a la esposa para que le buscara 160 mil pesos. Y todo eso que se está cultivando en República Dominicana va muy asociado con la impunidad, va muy asociado también con la corrupción. Guatemala tuvo que pedir a los organismos internacionales de la ONU una comisión especial para poder atender los casos ...de impunidad y corrupción y criminalidad que había en Guatemala... ...porque su mismo sistema de justicia no tenía las condiciones para hacerlo... ...y ahí hemos llegado nosotros... ...ahora un fiscal en Barahona tuvo que ser destituido... ...tráfico de drogas eh, involucrado en todas esas cosas... ...entonces en vista de esto... ...yo quiero que producción me ponga las declaraciones de Luis Abinader... ...en una propuesta que él presenta a la nación haciendo haciendo propuesta, haciendo propuesta como se debe de hacer campaña, como se debe de hacer política, como se debe de, de trabajar. Vamos a escuchar a Luis Abinader. Igual que la gran mayoría del pueblo dominicano, por el ingreso alarmado, igual que la gran mayoría del pueblo dominicano, por el incremento desbordado de la criminalidad y la delincuencia que nos azota. En lugar de soluciones, lo que hemos escuchado en los últimos días son contradicciones y excusas del presidente y sus colaboradores sobre las causas que genera la delincuencia, siendo esto prueba de que el gobierno del PLD no tiene idea de cómo enfrentar la delincuencia este es el único país del mundo donde el gobierno conociendo, informando nosotros escuchamos parte de las aclaraciones de él, es verdad es el único país del mundo donde se tiene y se sabe que hay de cuello blanco, que hay de allí, que hay delincuentes de aquí y no se hace nada porque es que no le da la gana hacer algo las propuestas son las siguientes agregar 35 mil millones a la Policía Nacional para la reforma que se necesita hacer ahí, empezando con el salario de los policías. Esa es la primera propuesta y tecnificar a la policía a los tiempos del siglo XXI. Segunda propuesta, duplicar la asignación a la justicia. A propósito se tiene la justicia como una cenicienta, no se le dan los recursos necesarios para atender la demanda de 10 millones de personas, más los turistas y los haitianos que hay aquí, que casi estamos en 15 millones de personas. Se necesita duplicar la asignación a la justicia, para independizar también la justicia, que no esté postrada al Ejecutivo, que la justicia pueda administrarse por sí sola. ¿O es que vamos a tener que hacer como Guatemala, pedir auxilio allá arriba, a la ONU, para que envíe una comisión, para que atienda los casos de justicia, porque aquí no, no hay capacidad para eso, porque el gobierno se antepone, porque el gobierno se opone, porque el gobierno lo, lo, lo retranca y, y lo arrodilla. Tercera propuesta, implementar un programa que se ha llamado 1424. Los jóvenes entre 14 y 24 años que están sin oportunidades, que están sin empleo, que ni estudian ni trabajan, esos jóvenes, promocionarle escuelas vocacionales con carrera técnica en cada uno de esos barrios para así insertarlo en el tren productivo de la nación. Esos jóvenes necesitan eso. Los jóvenes necesitan esa ayuda. Esos jóvenes de 24 a 14 años se necesita que se le enseñe, que se le enseñe un, un oficio útil hacia donde se encamina la República Dominicana, hacia dónde se encamina el desarrollo, si es al turismo, si es a la informática, si es a la inteligencia artificial, lo que sea, y también en, en, en oficios que se necesitan a diario. Se necesita llenar este país de escuelas vocacionales para darle oportunidad a esos jóvenes y darle trabajo, que por eso es que es delinquen y están en el peligro de delinquir muchos de ellos. Ni estudian, ni trabajan, ni tienen oportunidad, ni saben un oficio. Por lo tanto, hay que tener planes coherentes y planes reales. Reformar el código penal. Aquí viene, en ese código penal, introducir, endurecer las sanciones, que hayan penas acumulativas. No es posible que el chamán Chacra que haya masacrado cuatro gente solamente pague por uno. Debe de ser la cuatro que mató, y digo yo las cinco, porque también mató el perro. Y si es necesario, cadena perpetua también, que haya cadena perpetua. Estados Unidos la tiene y otros países desarrollados la tienen. A la, a, a, la... Agradecele algo. eso a la política de género que tiene parado supuestamente el... Código Penal, porque eso está contenido en el nuevo Código Penal, para mí está vigente porque desde que pasan las dos legislaturas y el presidente no hubo ningún cambio, se aprueba con la misma que estaban. Claro, entonces endurecer las sanciones en el Código Penal, aprobarlo, que, que está ahí gavetando, porque el oficialismo no le interesa aprobarlo, <tose> y introducir cadena perpetua y si es posible también el, el, el cúmulo de penas. Esas son las propuestas. Más adelante veremos si la población está de acuerdo con esa propuesta de la cadena perpetua, que tendremos un sondeo. Esto bueno, hay que atacarlo bueno, entre bueno. todo, entre todo y no podemos ser indiferentes, tenemos que ponernos en eso. La población necesita seguridad y necesita que la criminalidad disminuya. Muchas gracias, Fulvio. Mientras gracias. tanto, en los índices de corrección sacamos las peores notas, nueva vez, repetimos, 30 de 100, eso es malísimo, estamos quemados en la lucha contra la corrupción, según el más reciente informe que en el día de ayer se presentó a nivel internacional, donde también le da muy mala nota a Estados Unidos, nueva vez. Tenemos, una Tenemos un contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se nos fue, vuelva a intentarlo después de la pausa. Con gusto lo recibimos. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en de mañana. Quédese con nosotros. La atención primaria debe pasar del debate a la acción. No hace años que la atención primaria fue considerada un aspecto prioritario, no solamente aquí en República Dominicana, sino en el seno de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Lo que entendemos es que involucra una serie de actores que deben ser considerados al momento de determinar la modalidad en que esto ocurra. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Cizarril. En el mes de la independencia llega la ruta de la economía en los supermercados por venir y Supermercado Palmares. A partir del 28 de enero, ven y ahorra con nosotros. Vegetales seleccionados, arroces, aceites, salsas de tomates, leches en polvo y líquidas totalmente al costo. 20% de descuento en cortes de carne seleccionados.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento de la entrevista centralio nos para nos place recibir al diputado Olmedo Cava, presidente del Partido Revolucionario Moderno acá en San Francisco de Macorís. Buenos días, bienvenido nuevamente a su casa. Bien, gracias. Buenos, día, diputado, Buenos días, diputado, Buenos días, presidente del PRM en San Francisco de Macorís. La verdad es que voy a aprovechar inmediatamente eh, ustedes como partido han transitado situaciones con el tema municipal al punto que yo he dicho que el alcalde se ve distante de su partido y en ese sentido hoy vemos que están haciendo un movimiento o una especie de, de apoyo por la situación que el alcalde está pasando en estos momentos, ya está notificado el ayuntamiento para poner en conocimiento a la sala de que eh, se le está llevando un juicio y ya va a empezar referente al artículo 44 de la ley 176 que indica que debe ser suspendido. El tema de difamación e injuria por el que está eh, bueno, ahora en litis. ¿Cuál es la posición del PRM? La posición del PRM nosotros la hicimos pública. Eh, la dirección ejecutiva de nuestro partido se reunió y tomó una decisión de reparlo, pero de respaldo institucional, porque... Eh, hay que entender que no se trata de, de un caso, de un hecho, donde, por ejemplo, sea de un mal manejo de, de, de, en sí del ayuntamiento, como son los casos a veces que maneja eh, la Procuraduría General de la República, el PECA y demás, eh, la Cámara de Cuentas con su informe, y nada parecido. Se trata de una acción privada de una persona que eh, tuvo, con razones o no, yo no, no puedo jugar esa parte, ¿verdad?, ha incoartado una acción ¿verdad? privada en contra de, de, de, del alcalde, y entonces lo que nosotros realmente eh, eh, estamos defendiendo es y entendemos nosotros que una acción privada de una persona por diferencias que pueda tener con un alcalde determinado, en este caso con Alex Díaz, no es realmente eh, lo que contempla el espíritu de la ley en, es, en, en esa parte de, de, del artículo. Eh, 44, en la, en la literal ¿A usted ay, entiende de, que no debe haber suspensiones Bueno, yo entiendo claro, que eh. realmente no es un hecho que, que incumbe directamente a la administración del ayuntamiento y que es un asunto ¿Qué? personal de acción privada. Pero y, él es el alcalde por cuatro años. Bueno, y nadie le puede quitar eso. Que él, se, él se puso el traje, el 16 de agosto, se puso el traje. Uh -huh. Y es un traje que debe permanecer por cuatro años. No, pero fíjate qué sucede. Se ha querido hacer similitud con el caso del alcalde de, de, de La Romana. Incluso eh, tengo entendido que en lo que mandaron a la, al ayuntamiento en el acto de Aguacil, está contemplado eh, ese procedimiento ¿verdad? mandaron copia de eso pero eso fue un caso diferente porque fue un manejo del ayuntamiento o sea fue incluso tengo entendido por emitir cheques sin fondo y otro y sí, otra es parte otro tema. son violaciones exacto sí. a la parte administrativa del ayuntamiento que nada tiene que ver Justo. en el caso lo que pasa es que el ayuntamiento Macorre. no va a tratar el tema de fondo ni lo va a juzgar a él Simplemente el artículo 44 lo que refiere, que los funcionarios electos, cuando tienen casos en justicia, suspendan su gestión para que tampoco este sirva económicamente a producir cambios en el proceso, sino que vaya, se defienda y gane. Pero hay un asunto elemental. Si, si fuera interpretada la ley de esa manera, entonces aquí los alcaldes pudieran ser instituidos todos, pues simplemente una persona entra en, en contradicción, provoca una situación, no estoy diciendo que sea el caso de San Francisco, pero en un municipio determinado, y entonces se hace un sometimiento, inmediatamente se somete a la sala capitular, los acaletarían e, igualmente que los regidores. Es una situación muy difícil. Se dice que hay personas interesadas detrás de este caso. Bueno, eh, esos son eh, comentarios que siempre hacen nosotros. Eh, no han llegado informaciones, pero nosotros somos un poco cautos eh, en esa parte. Ahora, lo que está claro es que una acción individual de esa persona que sometió eh, a Alex Díaz, eh, parece que serán acercados, es lo que, lo, lo que Fulvio se refiere, serán acercados sectores y quieren aprovechar esa situación para crear una situación eh, yo diría eso de, de, norma de, normal. De, de ingobernabilidad. De los enemigos aprovechen las debilidades. Claro, pero eso es eh, el ayuntamiento de San Francisco y las fuerzas que están representadas el ayuntamiento están conscientes de nuestro papel institucional y, y, de, y, de, y del compromiso que nosotros tenemos con la municipalidad. No solamente en el caso del PRM, sino de más partidos. O sea Diputado. que estamos seguros de que eso realmente... Va a ser rechazado hoy en la, en la sala Diputado, y no entiende en usted que capitulada. lo correcto sería mandar el mensaje de aplicación de la ley Ajá. tal cual. Y punto. Y ya un ciudadano que tiene un privilegio de administrar recursos públicos, estoy mandando el mensaje de que yo aplico la ley y que hacia mí también como ciudadano se me debe aplicar la ley. Ya, porque realmente. nadie lo está condenando. Es en la justicia que tendrán que yo ir Yo no tengo informe porque no lo, no lo he visto pero yo me imagino que la Federación de Municipios del País, FEDOMO, igualmente lo que agrupa a los regidores y otras instancias institucionales que realmente son eh, eh, eh, organismos creyentes, o sea, con credibilidad, eh, me gustaría ver su, su, su manifestación, que yo entiendo que se van a expresar hoy. Yo voy a esperar esa parte. Yeah. Pero yo esa entiendo, yo entiendo que, que los regidores están en libertad de interpretar su responsabilidad y que, y que lo asuma, nosotros entendemos que realmente por este caso, por ser una acción privada, incluso donde no hay una acción de ministerio público, porque fíjate que en la querella, eh, el persecutor y bueno, su abogado es prácticamente el querellante, no hay una acción inmediata de, de, de... Pero es un delito, en lo que pasa es que usted me podría convencer de que se ve, como dice Raquel, si se cumple la ley, ni el alcalde tiene que tener el miedo... Y los regidores no pueden sancocharlo hoy, porque si eso entra hoy, se va a poner en conocimiento que fue notificado. Lo correcto es que vaya a una comisión jurídica Mira. para que luego de posteriormente. Lo que hicieron con Félix fue un sancocho hmm. Improcedente, yo mismo le dije que yo votaría por la propuesta cuando la sala lo conociera, no en el pasillo como se hizo. Ahora bien, hoy soy de criterio en mi poco conocimiento de la municipalidad y de la ley, que no deben zancochar eso, simplemente lo reciban normal, el alcalde no tiene por qué sentirse asustado ni temeroso, ni ustedes tampoco, sino que hagan un proceso no, no, no. normal. Nadie está temeroso. Pero veo absoluto. que se están adelantando no, no, no, a hecho, no, no, eh, en, presidente. En, en absoluto no, lo que pasa es, Francis, lo que estamos en la acción pública y tenemos responsabilidades públicas, tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos. Y mira, en Estados Unidos está contemplado la institución del presidente de la República. En Estados Unidos ha habido violaciones. Y realmente tú has visto que una mayoría aplastante ha sacado a un presidente de Estados Unidos. Ese es un caso que se trata... No lo asumen no, no lo ellos puede, mismos y de suspender Incluso lo puede suspender. El caso de Nixon, eh, eh, eh, que renunció, pero fíjate que renunció, aun cuando el partido demócrata podía instituirlo Fíjate a dónde llega la situación. Ya es un caso... Eso después le toca al incumbente, dependiendo del proceso, asumir un, un, una posición. Pero realmente tenemos que ser cuidadosos, porque es que no podemos ser, interpretar, eh, a veces las leyes y los congresistas, eh, recuerda que no todos somos expertos en asuntos jurídicos, además la ley está hecha para... Por eso hay comisiones. La ley está hecha para normas, pero también hay parte eh, eh, de los hechos. Que son violatorios negativos, que tampoco la ley. Entonces, porque si vamos a hacer más la mala ley para lo malo, entonces. Una pregunta. Eh, es un asunto no, es que la ley debe ¿Usted, ser para ¿usted cree que está correcto entonces que se dé una salida eh, política, no jurídica, solamente para no. no permitir que sectores que se han aprovechado, porque era obvio, que se están aprovechando de la situación para usar Y yo tengo entendido que el propio abogado del alcalde fue quien dijo que no iba a haber conciliación. No, no tengo esa información. Entonces un error se metió solito. No, no tengo la información. De, desde no el tengo principio esa información. se dijo. Ya es un asunto ya. del alcalde y su abogado, que eso no, eso ya eh, eh, eh, le compete a él. Pero si lo. Mira, el, el, el, el aspecto jurídico, yo he hablado con muchos juristas. Y, y todos me, me han informado. Diputado, dispondrá el. Me, panel, me han informado en esa momentito. parte. Eh, la ley. Eh, no es bien clara en esa parte. Ajá. Y yo, eh, ellos lo interpretan de esa manera, y yo entiendo que es una salida jurídica y política lo que debe asumir hoy la regiduría bueno. la alcaldía, jurídica los regidores, la sala capitular. Sí. Diputado, ¿dispondrá el partido abogado, sus abogados para el alcalde, si fuera necesario? El partido tiene a sus abogados preparados, porque nosotros entendemos que ese ayuntamiento lo ganó el PRM en Buena con muchos sacrificios. Pero lo está dirigiendo el PLD, con su candidato. Eso ya un manejo administrativo ah, que nosotros. Entonces Ale está más cerca ver. del PLD que de ustedes. No, eso tiene 100. que ver ahí está el PRM, ahí está el PRM a su manera. Lo que pasa es que muchos querían también que la recuerde que la municipalidad es de todos. Sí. La municipalidad él tiene su criterio el alcalde, que nosotros le hacemos nuestra observación, pero al final hay una parte personal es igual que la presidencia de la república. Si tú le preguntas a Frankie y a Amanda que cómo está dirigiendo el presidente de la República, el Estado, el gobierno, tiene queja porque hay muchos perredistas afuera. Sin embargo, ¿cuántos perredistas no hay? ¿Y cuántos extrapartidos no hay en el gobierno? Entonces, es un asunto que siempre hay en los manejos de gobierno municipal, nacional, de queja de, de parte de algunos sectores del partido, pero eso son cosas que se manejan y se... Y se y se tratan, ¿verdad? Se busca solución. Bueno, clara la posición del PRM, apoyo al alcalde y vamos a esperar qué va a pasar en el Consejo de Regidores. En otro tema, este es un año preelectoral, de campaña, de definición de candidaturas, pero la ley electoral a 275 eh, requiere de una modificación urgente. Por tanto, ahí se está conociendo. Cuéntanos en detalles qué están haciendo ustedes. Es que La explico. ley electoral, conjuntamente con otras leyes, uh -huh fue de la, de la de la que realmente la constitución de la república, la modificación que se hizo en el 2010, sí. eh, eh, eh, donde eh, prominentes abogados de Fuerza Nacional Progresista participaron Así ahí es. en esa modificación, eh, eh, mando, eh, un mandato de que esa ley hay que actualizarla en base, Correcto. recordemos que ya se crearon la Junta Central Electoral, se dividió y se creó el Tribunal Superior Electoral, uh -huh. que era una parte contenciosa de la Junta. Uh -huh, o sea, entonces sí. la ley manda a, a actualizar esa ley electoral. Correcto, y ya ahora Realmente, ya tenemos una ley de Bueno, el Congreso también. Nacional Adecuado. está compuesto por los partidos políticos representados allá, ahí está el PRM, lamentablemente eh, en el, eh, el periodo pasado legislativo, 2010-2016, no se, no se hizo ese consenso. El PLD, vamos a hablar claro, el PLD le ha dado larga a esa situación. ¿Y queda tiempo? ¿Hay tiempo para esa modificación? Yo, nosotros entendemos que sí que hay tiempo. Hay la convocatoria tiempo. Incluso, la motivación que hizo el presidente de la República ahora para, para eh, prorrogar la, la, la, la legislatura uh -huh. que hasta el 14 de febrero eh, fue de que esa ley realmente se avanzara. Se está trabajando en la ley. Se está trabajando, como es lógico, siempre hay puntos conflictivos. ¿Como junto, cuál, por ejemplo? Eh, bueno, ahí se está discutiendo, por ejemplo, las partes de financieras de la campaña, porque recordemos que la ley electoral, la ley de partidos políticos uh -huh. es de la pre-campaña. Ya cuando entra eh, eh, en la campaña, entonces la ley electoral. Pero hay una cosa. Tiene, el financiamiento de los partidos políticos. A mí me preocupa. El tope, la fuente. Se la está transparencia discut, eh, de la Se de está discutiendo, recursos. por ejemplo, algunos plantean de que los senadores, eh, los votos de los diputados no sean porque que tengan su propio voto que ellos. Que tengan su propio porque incluso la Constitución manda un voto directo. Entonces, administrativamente, la Junta, eh, eh, eh, eh, por resolución, le, le suma lo, los votos. de, de pues mire, de, le tengo mala de, noticia. Eso se está discutiendo allá. Aunque yo soy el entrevistador, Ay. le tengo mala noticia porque los senadores no van a pasar nada que lo ponga a ellos en condiciones de buscar más votos de lo que ustedes tienen que darle. Bueno, es decir, que, que cuando hablamos del arrastre. La propuesta esa es ahí donde está el handicap de... Bueno, del, nosotros... Porque el Senado, los senadores que son 32, y ustedes son 150 y... ¿Cuántos son ustedes? 190, ¿cuántos? 190. 190. 190. Es decir, que es muy bueno repartir de 190 por cada uno miles de votos, y ellos nada más uno. El senador de la provincia de Duarte va a tener el respaldo de los tres... Diputado, porque son tres ahora que van a competir. Así es. Porque sí. nos quitaron uno porque no hubo... Un poblacional. Cuatro. Ok. Se mantienen cuatro. Sí. No, eran cinco. Eran cinco, son cuatro, es verdad. Cuando esto sucede y hablamos de ley de partido, la ley de partido contiene aspectos que para mí son inconstitucionales, que deberán ser modificados, que ustedes no sé por qué lo pasaron así, porque yo sé también que el poder político actuó ahí para que fuera esa. No es la que queríamos, pero es una ley. Ahora, la electoral en su persona estará defendiendo el respeto a los partidos minoritarios, que es lo que se está buscando porque ustedes están en un partido mayoritario. Pero creo que debe haber un poquito de equidad. Yo garantizo que usted va a de los defensores claro, del sistema. En defensa nosotros, de fuerzas. Nosotros lo hemos ahí. hecho porque los partidos pequeños, nosotros en esencia somos aliados y amigos de ellos. Y lo hemos tratado de... Y se de, fortalece de, la discusión y, y democrática. Ahora, hay una serie de, de, de parámetros de que los partidos políticos de, de, de pequeños deben tratar de... de porque yo entiendo que la meta de los partidos pequeños es convertirse en algún día en un partido en grande. grande. Claro. Y entonces ahí tienen que asumir... Pero no si hacer... tú le cierras el camino no, por no, ley... No, pero se le va... Eh, nosotros hemos estado eh, en conversación y... y, y diputado, y, y, diputado, diputado y no entiendo... El PRM que... es el partido que tiene más aceptación en todos los partidos man, minoritarios. Diputado, y no, que claramente que no entiende usted que es mejor que haya menos partidos, porque este es un país pequeño y tenemos Mira, es que eso es una discusión. Tienen 3, 4, 10. No, es una discusión eh, que debe darse en eh, un gran taller, un seminario, un consenso. Porque hay, aquí hay, es que son muchos intereses. Entonces, debe buscarse un consenso y ahí cada cual plantea su posición y asumir ya lo que es la, la posición Diputado, de la mayoría. Antes de irnos, hay un llamado a una coalición nacional de partidos para enfrentar la fuerza del PLD. ¿En qué está eso? Eso está trabajando fuerte, es que aquí está claro. Aquí lo que está de un lado es el gobierno, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la falta de salud y todo lo que realmente representa el PLD. Pero y el... un gran frente opositor compuesto por partidos políticos encabezado por el PRM... Fuerzas sociales, políticas, gremiales. Ese es el frente que está planteado aquí. Pero en la primaria no podrá ir ese frente. No pueden ir coaliciones según la ley de partidos. Bueno, políticos, no es para es para La es primera para presentación es sí, para la ya para las nacionales. Claro, sí. Claro, es para no? las elecciones, claro. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, bien, gracias muy bien, por bien. Tu es poco tiempo. tiempo. Esperamos sí. usted. Yo, no, yo confío vengo, en usted. El tiempo vuelve. Yo voy a estar a las 7 aquí. <ríe> <ríe> poco tiempo. Gracias al diputado Almedo Cava por haber estado con nosotros, presidente del Partido Revolucionario Moderno acá en San Francisco de Macorís. Gracias por acompañarnos. En la entrevista central nos vamos a la pausa Retornamos con más aquí en De Mañana Gracias por continuar con nosotros acá en De Mañana bueno, interesante, interesante entrevista, entrevista otra, otra entrevista, entrevista fuera del aire la verdad es que el PRM ha asumido su posición, el alcalde debe de ponderar que tiene un partido que está tratando de verse unido él debiera de ponderar vuelvo y repito que quien le apoya es su partido que se reencuentren bueno. y que no dé esa muestra de distancia porque entonces se debilita la posibilidad de la defensa que ha hecho el PRM. Es un análisis sano, ponderado, producto de lo que escuché aquí. Y yo mismo le hice el ataque al propio Olmedo que cómo hacen una, una revaloración de, de, de, de defensa cuando él se ve más, más, más cercano al otro partido que está gobernando junto con él en el municipio. Una cosa... Cuestión de agradecimiento. ¿eh? El proceso... No que pueda tener, debe ser conocido en la sala, oiganme esto, cuando entra algo, a menos que se pida en la sala, alguien, un regidor pida que se conozca en turno libre, puede que se le dé el valor por secundarlo otro regidor, y se le dé valor y se ponga en agenda del día de hoy, pero lo que no se conoce, lo que no ha entrado a la sala, no puede conocerse hoy, y eso lo deben saber los abogados contrarios, lo debe saber el regidor. No así lo hicieron cuando Félix, cuando Félix fue sancochado. Ese día, de la mano del, del, del alguacil, estaban ya sometiendo el asunto. Ahora bien, institucionalmente he dicho y le he explicado que no se trata de que el ayuntamiento o el consejo juzgue al alcalde por hechos, porque no es su ámbito, sino que el cumplimiento es que se le permita al alcalde hacer sus gestiones de defensa y asistir a todos y cada uno de los eventos que le solicite la justicia. Pero tampoco la suspensión significa destitución. No, para nada. Porque es el mismo consejo que debe de restablecerlo en su función, inmediatamente esto pase y él salga ganancioso. El nombre lo dice, suspensión. Entonces, yo creo que le han puesto demasiado ingrediente al remedio. Y hay un remedio que es el que yo estoy en desacuerdo, que es el remedio mediático de lucha de intereses, supuestamente, y desconocer que hay un proceso que le indica en la ley que corresponde la suspensión. Ahora, yo en lo particular he dicho, no estoy de acuerdo con ninguna suspensión, porque eso crearía una, un desbalance y una situación en el municipio, que si bien no estamos satisfechos con la gestión, entonces sería peor. Pero explicaste que sí es válida la suspensión. Pero he explicado que sí es válida la suspensión, que no se trata de juzgar en hechos, porque lo que lo trata es, es que está en el Código Procesal Penal. Cuando es civil, cuando es personal, sería el Código Civil. Bueno, Esto te, es penal. Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buen día. Sí, ¿Qué nos habla? ¿Quién habla de la Héctor, buenos días. Saludos. Saludos. Héctor, estuve por la Guarana, <risa> pero qué camino que abogado. están malo. <risa> ¿Cómo fue, Héctor? <esto? risa> es un eminente abogado. Le, le contestó por todos los lados a los la uh -huh. colmenos. Bueno. Héctor. Muy bien la uh -huh. entrevista, muy bonita. Muchas gracias. Y Héctor. Edificante, sí. esto este es la verdad. Héctor. Si es, es, ¿eh? ¿Me escucha? Ajá. ¿Qué quiere decir? Estuve algo. por la Guarana, pero qué camino que es tan malo. Sí, de La Guarana a Los Limones, y toda esa zona ahí. Pues mire, usted pasó por el centro de mi casa. Sí. Yo vivo ahí en la Rivera, cerca de la compuerta. Díganos, Héctor, la opinión que usted tenía, ¿qué iba a decir? No, que muy bien, esa entrevista que usted le hizo. Ah, ok, pues muchas gracias. Y, pues, y yo opino que debe ser juzgado como un hombre, como una persona, no como síndico. Muy bien, gracias okay. por su comentario. En el nos escribe Irka Rodríguez. Irka nos dice que buenos días mis amores, yo creo que para grandes males, grandes remedios, no se puede atacar un cáncer con aspirina. Los males de inseguridad y corrupción e impunidad del país está para que se apruebe la pena de muerte. Pero Ay, dicen que en el siglo XXI no debe de existir, pues la cadena perpetua será una pena menos gravosa. Aunque los delincuentes no tengan condenados a todos, nos tengan condenados a todos a muerte. Un beso y feliz día. Gracias para ti. Otro beso para ti también. <coughs> Salud. Irka, nos escriben es de, que está de fiesta de cumpleaños el doctor Yamil Agustín Reyes. Esto es desde, déjame ver, mandaron fue una nota de voz, doctor, ya Yasmín, ya. De, Rancho, Rancho Viejo, <risa> de Rancho Viejo, La Vega. Ahí está, ah, bueno, vimos la foto. de la Vega, de Rancho Viejos, felicidades al doctor Yamín. Y gracias es. por sintonizar este es su programa de mañana. Tenemos un sondeo preparado listo con la opinión. La pregunta: ¿está usted de acuerdo con la aplicación de la cadena perpetua en República Dominicana? más, gracias. Pues. La cadena perpetua. cadena perpetua. Bueno, en otros países se usa esa medida. Bueno, hay gente que merecen. Esa cadena perpetua, porque yo, ¿qué me pongo yo? Si yo hago una cosa mal hecha, debo pagar por los hechos que yo hago. Así que para mí yo creo que debe haber una cadena perpetua. Claro que si sí, hay casos que, que lo meritan eso, que merecen la pena de muerte, eso está bien. ¿La cadena perpetua? Sí. Hace tiempo que debieron, debieron de haber implantado eso aquí. ¿O van a esperar que nos rampa por completo la delincuencia? Hace tiempo que debieron, debieron ponerla. Hay que haga su cosa mal hecha, matando gente, el hombre matando a su mujer, que le, que le metan su cadena perpetua. Nadie tiene que matar a nadie, solo Dios. Bueno, aquí hay que buscarle una forma a esto. Hay que buscarle una forma a ver lugar, porque aquí, no hay, aquí, aquí usted sale con algo y se lo quitan de aquí allí. Ve para allá lo que hicieron. Le tumbamos una puerta a un viejo y le quitan unos chelitos. Entonces, entonces a los dos días están sueltos. Claro que sí, porque los delincuentes matan cinco y salen otra vez para afuera, esa gente si sí no pueden andar en la calle. Porque sí, por la injusticia que de se arregla esta vaina, con uno que matemos está bien. Empecemos con uno y después que acabemos con todos los que siguen. Porque el que, el que mate eh, nada más Dios tiene el derecho a matar. Y el que haga, el, el que haga la cosa mal hecha, que mate un, un ser humano, que también naca igual que uno. Hay que darle a la cadena perpetua, tal vez así salga el país. Claro que sí. ¿Por qué? Por la delincuencia que hay, Vlad. Tiene que haber cadena perpetua y pena de muerte a los asesinos atracadores. ¿No, no está bien, no? No, no está bien. ¿Por sí. qué? La cadena de la cadena perpetua y mira que son gente de y pueblo, y pueblo y que no, son, de no son conocidos no son conocedores de lo que hasta la fecha la humanidad ha transformado en su forma de ver la vida y del de estado perseguir los hechos y un gente de pueblo, mire cómo se expresan con un entendimiento claro de que el derecho de penal que tiene el estado para casos de personas que se salen del buen comportamiento, la cadena perpetua. Es que estamos desesperados, Francis. La Ay, sociedad ya. está hastiada. ¿Qué tú bueno. crees, Raquel, de la cadena perpetua? Bueno, mi querido. Y no. cúmulo de pena, y cúmulo Todo, de pena. Todos Ese esos está. temas hay que Hasta el perrito que, mataron, que paguen Por, él. por la ley de, de maltrato a los animales. Claro. Bueno, feliz resto de día. Nos vemos mañana. Si Dios quiere. Buenos días.